Gracias, presidente. Yo hablaré, hablaré en castellá, a ver si hay chismas coltan al Mainz. Nos hubiera gustado que nos aceptaran el, el resto de enmiendas porque creemos que realmente mejoraban la moción e incidían en lo que realmente necesita la Fiscalía. No obstante, vamos a apoyar la moción, eso sí, dejando claro que sin todas esas reformas necesarias no vamos a apoyar que el Ministerio Fiscal se encargue la, de la investigación en lugar de los jueces de instrucción. Miren, En unos pocos meses de Gobierno, esta legislatura se ha hecho un daño enorme a la autonomía de la Fiscalía, con un ministro de Justicia que omite la neutralidad que debería tener en su cargo, posicionándose en contra de las fiscales Carmen García y Teresa Galvez del caso Púnica, que se resistieron a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, e interfiriendo en su autonomía y reclamando actuaciones contra ellas dentro de la Fiscalía. O con un portavoz parlamentario del Partido Político del Gobierno que va diciendo que algunos fiscales inventan delitos que no existen. A día de hoy continuamos esperando que el ministro de Justicia tenga bien explicarnos si el motivo por el que no mantuvo como fiscal general del Estado a Consuelo Madrigal, cuando se daba por hecho su continuidad, fue su resistencia a nombrar a determinados fiscales. Continuamos sin saber de dónde salió la filtración del informe de los fiscales de sala para que un investigado por corrupción lo conociera antes que las propias fiscales de Murcia. La opinión pública tiene la sensación que los cambios de fiscales responden más a una purga que a una cuestión de méritos y capacidad. Y algunos parecen olvidar que los principios de unidad, de actuación y dependencia jerárquica, tan reiterados siempre por el señor Catalá a cualquier pregunta, son secundarios y subordinados a la sujeción, en todo caso a los de legalidad e imparcialidad. A ver si nos olvidamos de esa idea militar de la Fiscalía que algunos propugnan ni una explicación, más allá de simples generalidades, también por parte del fiscal general del Estado, señor Maza, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados. En definitiva, existe una sensación de creciente y alarmante sumisión del Ministerio Fiscal al Poder Ejecutivo. Los diversos gobiernos constitucionales y los partidos han instrumentalizado a la Fiscalía como brazo ejecutor de sus decisiones y arma arrojadiza en la refriega política, sin considerar el daño irreparable que están haciendo a la institución. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo la semana pasada José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y fiscal durante 23 años, y supongo que de esto algo sabrá y razones tendrá para realizar una afirmación como esta porque no me negarán que algo pasa cuando vamos por el tercer fiscal general durante los gobiernos del señor Rajoy. Eduardo Torres Dulce dimitió a finales de 2014 por severas discrepancias con su Gobierno y reclamando independencia. La señora Madrigal ha permanecido poco más de dos años. Ahora parece que ya han encontrado a un hombre obediente que, como lo definió el senador Rodríguez Esquerdo, es cumplidor, servicial y fiel. Está claro que con el Gobierno del Partido Popular la Fiscalía General del Estado parece que es un cargo no apto para personas íntegras e independientes. El ministro de Justicia, para no dar explicaciones sobre las injerencias, nos acusaba de estar empeñados en asaltar el régimen constitucional. Incluso se lo dijo al Grupo Socialista. Hay que recordarles que, por ejemplo, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales manifestó que una profunda inquietud manifestó una profunda inquietud por las noticias salidas en prensa en las últimas semanas, que ponen de manifiesto la existencia de posibles injerencias externas en los nombramientos y la toma anticipada de decisiones sin oír al órgano asesor legalmente previsto, el Consejo Fiscal. La Unión Progresista de Fiscales considera que algunos de los recientes nombramientos del fiscal general del Estado y la no renovación en sus plazas de alguno de sus compañeros Supone un claro retroceso en la pretendida autonomía del Ministerio Fiscal, pues tales decisiones solo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico. ¿También quieren asaltar el régimen constitucional las asociaciones de fiscales? Les recuerdo que quien ha solicitado por ahora la dimisión del ministro de Justicia ha sido la Unión Progresista de Fiscales, por cuestionar fuera de sus competencias constitucionales y con absoluto desconocimiento de la ley el trabajo de los fiscales, y amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior. Y terminaba su comunicado diciendo que es una intromisión intolerable en nuestro trabajo por parte del Ejecutivo y un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal. O sea, que déjense ya de conspiraciones constitucionales y de tirar balones fuera y volvemos a exigir desde aquí al ministro y a la Fiscalía General de Estado otra vez que den explicaciones claras de todo lo ocurrido, pues son esas actuaciones las que ponen en entredicho la autonomía de la Fiscalía y, el, y no el excelente trabajo con la escasez de medios humanos y materiales que sufren la mayoría de miembros del Ministerio Fiscal. Y ello conjugado con la imprescindible derogación del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal. Porque si hay algo que suscita unanimidad en todos los grupos parlamentarios, excepto, claro, el PP, es la necesidad de derogarlo. Pero este Gobierno, como hemos visto, se pasa por el forro las proposiciones no de ley que apruebe el Congreso de los Diputados. Porque ya dijo el ministro, a preguntas mías aquí en el Senado, que no señoría. pensaba derogarlo. Voy terminando. Hay que trabajar para recuperar la función institucional del Ministerio Fiscal, aparcada de cualquier atisbo de dependencia del Gobierno, pues es la única forma de acabar con la preocupante degradación de nuestra calidad democrática. Y eso solo se consigue con instrumentos y mecanismos de control creíbles, porque es evidente que algo falla. Por tanto, señores del Partido Popular, si es verdad lo que decía el otro día el ministro de Justicia, que quieren una fiscalía más fuerte, mejor organizada y que funcione de forma más autónoma, van a estar de acuerdo con esta moción y con nuestras enmiendas. Gracias.